Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Y hoy tenemos por fin Línea de Frente, amigos. Tenemos Línea de Frente, que es el evento que yo, si ustedes siguen al canal, que calculo que muchos lo seguirán hace mucho tiempo, eh, tienen que saber y tienen que entender que es el evento que a mí en lo personal más me atrae de World of Tanks. Bien. Eh, ¿Qué podemos decir de línea de frente? Para aquellos que no sepan qué es, es un modo. Especial, particular, en el cual Se juega 30 vs 30 En un mapa super mega archi gigante Y que está Para mí buenísimo, porque encima Haces créditos a lo loco, eh, te divertís Jugás en pelotón, es un quilombo O sea, está muy bueno, es <coughs> Es lo más cercano A, a, a por decirlo así, a, a un evento Masivo multijugador Que, que, que está buenísimo Pero bueno Vamos a meternos entonces en las novedades de este nuevo línea de frente 2021-2021. Eh, ¿No? sí. Bueno, acá dice nuevas reservas vehículos de nivel 9. La verdad es que no sé, no sé de qué va este video. No lo vi aún. Eh, ahora quiero reaccionar y verlo con ustedes, a ver qué pensamos todos juntos. Y no, o sea, no, no quiero ir sacando conclusiones eh, por adelantado. Bien, eh, el mapa veo que es el mismo de siempre, no veo ninguna modificación. Es este el de siempre, donde acá están la, la, las máquinas, estas gigantes, estas torretas que hay que destruir. Se perdieron los épicos enfrentamientos blindados de 30 vs 30, comandantes. Eh, línea de frente es uno de los modos más fantásticos de World of Tanks. Eh, sí, ahí comparto plenamente. Regresará... Junto con algunas modificaciones. Eh, de agosto a noviembre de 2021. Bueno, ya podemos ver acá que lo, el primer punto a tener en cuenta es que comienza el lunes 16 de agosto. Eh, en estos horarios, cada uno depende de donde viva. Pero bueno, comienza el lunes 16 de agosto y finaliza el lunes 23 de agosto de la etapa de esta, ¿no? Tenemos cuatro etapas. Eh, bueno, sí, 16 de agosto al 23 de agosto. Después en septiembre lo mismo, supongo que será. Eh, o andará por ahí, todavía no hay una fecha establecida Pero sabemos que de acá a noviembre Vamos a tener Línea de Frente eh, Al menos Una semanita por mes Línea de Frente 2021 Contará con un sistema de reservas de combate Modificado y se integrará completamente Con pase de batalla Lo mismo que hicieron con eh, Cazador de chatarra de acero Steel Hunter Caso de acero Sin embargo, lo más importante de todo es que es un formato de prueba Los vehículos de nivel 9 Estarán disponibles en este modo ¿Eh? Los vehículos de nivel 9 Estarán disponibles? Yo si era antes de nivel 8 Para, para, para, para, para Me están cambiando todo, no, están haciendo cualquier cosa, boludo anticipo las mecánicas principales y el sistema de progreso de línea de frente no sufrirán no sufrirá modificaciones. Las batallas se llevan a cabo entre dos equipos de 30 jugadores eh, mapas enormes de 9 kilómetros <coughs> cuadrados. Bien. Cada equipo tiene su propio objetivo. Los atacantes deben atravesar la defensa enemiga y destruir al menos 3 de los 5 torretas que hay en territorio enemigo. Los defensores tienen que rechazar los ataques hasta que se agote el tiempo de batalla. Para luchar... En la línea del frente podrán usar cualquier vehículo a nivel 8 que tengan disponible en sus garajes. Además, en un formato de prueba se permitirá el uso de vehículos de nivel 9. Malísimo, la decisión me parece muy mala, bro. En este modo, en una etapa más avanzada de las batallas, encontrará más detalles... Ah, en una etapa más avanzada, no sé. Bueno, no me gusta para nada la idea, ya te digo. A ver... El único lugar donde te podés sentir cómodo y seguro usando por ejemplo, por ejemplo, los tanques hiper mega archi desfasados del juego, como puede ser el caso de... Bueno, no voy a decir super porque tiene sus limitaciones, pero no está tan mal. Porque tenés una penetración de 2.52, no me acuerdo. Pero, boludo, el IS-6... O sea, el único lugar donde te podías sentir tranquilo usando un IS-6 era acá. Bueno, ahora ya no. No, porque, ¿qué le, qué le, qué le hago, boludo? A un... A un... Sé. A un ST1 No sé no, no, no, no me gusta para nada Pero bueno, no sé Habrá que ver cómo, cómo es el tema de esta etapa Avanzada, no sé um, Bueno, ¿qué más? Juegan en línea de frente y ganen puntos de progreso De pase de batalla Bueno, eh, va a haber puntos de, por victoria 25, por derrota 10 Si estás entre los primeros o el quinto O sea, del 6 a 20 10, eh, 5 y si no hiciste nada, bueno, cero. Cuando alcancen cada nivel de la línea de frente, excepto por el primero, también recibirán 20 puntos de pase de batalla. Ok. Eh, nivel de frente, puntos, 20. Purga de ventilación, pero... No sé, ¿qué le dijo a Wargaming que esto... Va, no sé, perdón, ¿no? Si alguno me... Déjenme en los comentarios, por favor. No es que me levanté crítico ni mal hoy, pero... <coughs> ¿Por qué directivas de purga de ventilación? No entiendo. Si a alguien, ni tanto le interesa a alguien, tener purgas de ventilación de una directiva? ¿De purga de ventilación? O sé, sea, tal vez soy yo. Tal vez soy yo que estoy equivocado, estoy errado y estoy diciendo algo que la mayoría no piensa, ¿bien? Que dicen, uh, buenísimo, vean purgas de ventilación. Prefiero que nos vayan dando, no sé, otras cositas. Eh. tener nivel de línea de frente? Mira, te hiciste... Te hiciste? Los 15 niveles de línea de frente, acumulaste mirá, semejante cantidad de puntos para que tengan un compartimiento ordenado de munición. Eh, no, no, no, no, esto no... Otra no, ya. Segunda cosa que no me gusta. Es más, hasta te diría que me, a mí en lo personal, repito, esto es una opinión personal, hasta me parece de mal gusto y hasta una falta de respeto. Tipo, ¿no te haces todos los niveles? Como tipo, se te están riendo la cara, hace todos los niveles y te dan un ajuste de apuntado. ¿Por qué no te dan bonos acá? ¿Por qué no te dan, eh, no te dan créditos? ¿Por qué no te dan, eh, no sé, 100 de oro? Que no sé, por decir algo, yo qué sé. Reservas de. Eh, ¿Cómo se llama? Directivas de, de créditos, aunque sea del 25%, nunca vienen mal. Cuando tu clan activa las reservas más las tuyas. Y jugar con un tanque premium Sirve No eh, sé, sí, pero esto no, o sea Yo no lo veo no lo veo eh, Reequilibrio de las reservas de combate En la temporada 2021 hemos agregado Tres nuevas reservas de combate y hemos modificado Algunas de las que ya existían En total habrá nueve reservas de combate divididas en tres categorías Reserva de ataque, reserva de reconocimiento Y reservas tácticas eh, Todos los vehículos tendrán Tres Espacios de reserva de combate. Ok. Uno para cada categoría. Ok. Al alcanzar los distintos niveles de línea de frente ganarán puntos de reserva de combate. Usen estos puntos para desbloquear reservas de combate en la batalla especial. Cuando que no voy a jugar. Va, no sé. La batalla especial que es la que tengo que jugar contra el nivel 9. Con mi IS6 Repedorro... <risa> Eh, bueno, sí, tenés que ir subiendo las reservas de combate. Eso, eso ya más o menos lo vamos. Cortina de humo, ataque de artillería. Estas son cosas que le podés ir tirando al otro enemigo. <coughs> no sé, a la vuelta de la esquina, sabes que tenés tres chabones que están ahí con sus tanques. Están los tres pegaditos. Le tiras un ataque de artillería o un ataque aéreo. Y o los estuneas o le haces bastante daño. Depende de qué tipo de tanque sea. Eh... Ah, mira, reparaciones de campo, está bien. Inspirar. Sí me acuerdo, Esto estaba, estaba todo esto Vuelve a dar conocimiento, esto es muy bueno cuando atacás Porque no saben dónde están campeando los enemigos, que están defendiendo Y ellos están apostados en un lugar En un sitio fijo, y vos ustedes van avanzando Las sordas asiáticas de t 34 Y obviamente te, Por lo general te, te, te detecta algún ligerito de ellos Y te cagan a tiros <coughs> Bueno Reserva de ataque, ataque aéreo, ataque de artillería Campo minado Reserva de reconocimiento, cortina de humo Eso está bueno cuando estás capturando O estás dentro de la... Capturando la, la bandera, por decirlo así De cada sector, de cada mapa eh, Te tiras una cortinita de humo ahí y va como piña porque no, no, no te ven O sea, no están tirando ciegos a cualquier lado <coughs> También agregamos sentinela Mirá, vuelo de, de reconocimiento ya estaba Sentinela, una reserva de combate Que será especialmente útil para los tanques ligeros Sentinela es una habilidad pasiva que entran en efecto si su vehículo está quieto durante algunos segundos y que sirve para aumentar su alcance de visión. Cuando se activa, Sentinela otorga una bonificación de ocultamiento y les otorga la propiedad sistema de visión del comandante. Mm. Sí, o sea, le da más... Eh, una, un, eh, esta bonificación se activa si los vehículos enemigos están quietos. Además, esta reserva de combate les permitirá detectar campos minados. Ok, no me parece mal, está buena. Eso me, eso me gusta. Bueno, ¿qué más? Eh, reservas tácticas. <coughs> inspiración, ingeniería, reparaciones de campo. Esto es lo que ya teníamos en, en, en inspiración, que te da... Es como ponerle chocolate a, todo, a vos y a los que te acompañan en un círculo reducido. Eh, ingeniería, ya no otorgará una bonificación de la recuperación de los puntos de vida del vehículo dentro de un círculo de reabastecimiento. Eh, ok. Esta bonificación ahora será parte de reparaciones de campo. Eh, ingeniería, seguirá dando una modificación de 50% A la velocidad de captura de la base Ok. Eh, ingenieros de combate, básicamente mm, Reparaciones de campo Es una nueva reserva de combate Que instantáneamente recupera Un porcentaje significativo de los puntos de vida De un vehículo y que sigue recuperando punto de vida Durante algunos segundos más eh, Cuando esté activa, también Reduce el daño recibido de los campos Minados Bueno, entonces te sirve cuando... Agarraste un campo minado, automáticamente te tiras eso y te recupera porque si no te van a hacer pollo. <coughs> Categorización de las reservas de combate. ingresar en la batalla con una reserva de combate y probablemente tener acceso a otras reservas. Sí, bueno, vas, vas mejorando. Eh, eso ya o sea, se sabe. Bueno, esto está bueno. Me gustan eh, los niveles, boludo. Cuando sacas de cabo sargento, ten... cabo porque no pudiste hacer nada en la partida, te salió horrenda. Boludo. Y llegar a general es lo máximo. Es the best. <coughs> A ver, esto me interesa. Los tanques de, de nivel 9 son vehículos populares con distintas mecánicas de juego que llaman la atención de todos lo... Bueno, comienzan las batallas según las reglas estándar. Un ataque... Un, en un tanque de nivel 8. Sin embargo, cuando los atacantes capturen al menos un punto de la segunda línea defensiva zonas D, E y F todos los jugadores que reaparezcan luego de los que hayan... de que los hayan destruido podrán elegir un vehículo de nivel 9 para ingresar a la batalla. Eh, a ver, bueno, para, para. Todos los jugadores que reaparezcan luego de que los hayan destruido podrán elegir un vehículo de nivel 9 para ingresar a la batalla y fortalecer a su equipo. Si les gusta jugar en un tanque de nivel 8, no será obligatorio elegir un tanque, pero ¿quién no te va a elegir un tanque de nivel 9, pa? sí. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís, Nando? ¿Un IS-6 o un phase One? No sé. Eh, ¿Dónde estaba? No sé. Me, me, me, me, me estoy aturdido. Estoy estuneado. La verdad estoy estuneado en, este, en mi cuarto. Sin embargo, la economía de línea de frente también les permitirá tener buenas ganancias <coughs> jugando con vehículos de nivel 9. Cuando se hayan habilitado el acceso de los tanques de nivel 9... Podrán jugar con ellos sin ninguna restricción, como si fueran tanques de nivel 8. Y gracias a los tanques de alquiler, que también pueden obtener de forma totalmente gratuita, será muy fácil ingresar a la batalla. El garage de línea de frente estará compuesto por dos secciones. Cada sección xs, contará solo con vehículos de nivel 8 y nivel 9. Si quieren unirse a una batalla en un vehículo de nivel 9, no se olviden de seleccionarlo y de equiparlo antes de ver. Bueno, los vehículos de alquiler. Bien, Estos son para aquellos que no tienen vehículos de nivel 8 o nivel 9, van a poder elegir alguno de estos. Um, o sea que, para los niveles 9 solamente van a ser para los atacantes una vez que eh, capturen alguno de los sectores de la segunda línea Recuerda que son tres líneas, la primera, la de abajo de todo el mapa podríamos decirlo La segunda y la tercera ya directamente son los, los búnkeres, las torretas que hay que destruir eh, Los vehículos de nivel 9 que te dan, el E50 no está mal, el T54, el M54, el eh, M451 el Wansu 111. El 1.4, el T-30. El Shad Tiger... Is... ¿Podrán obtener...? O sea, sí, sí. Evidentemente están queriendo... <coughs> dar algún tipo de... De poder o incentivo o un poquito más de, de, de power, ¿no? A los que atacan. ¿No? O sea, esa es la idea. Ayudar a los que atacan. Eh... No sé, pero lo podrían hecho, haber hecho de otra forma me parece, podrían haber hecho que los que atacan, eh, darle una reserva más, eh, cuando capturan la segunda línea, que les den un, uno más de, por ejemplo, de tirar bombardero, de tirar eh, de reservas, ¿entendés? de combate por ejemplo, te queda un ataque de artillería, bueno, automáticamente si te, te quedan 90 segundos para usarlo, bueno que automáticamente ya lo puedas tirar o vuelo de reconocimiento, automáticamente lo puedas tirar o que te den uno más, ¿entendés? Te den justo en ese lugar un espacio más, se habilita. Que solamente está reservado cuando se captura la segunda línea. Se me parece, pues meter vehículo de nivel 9 es que ya. Te... Bueno, ahora vamos a ver el video que nos dice, porque tal vez yo entendí algo mal. Quiero ver qué nos dice la gente directamente de Wargaming con respecto a, a este nuevo Frontline. Línea del frente. Pará, pará, pará, pará, pará, pará que. Lo quiero ver en 1080. Vamos. Línea del frente, este modo de juego gigantesco recibió una mejora y ahora vuelve a World of Tanks. El modo será más diverso, pero mantendrá sus características principales. Sigue siendo una batalla de 30 contra 30 en la que los atacantes deben capturar los puntos de los defensores y destruir sus torretas con cañones de alto calibre. Al igual que antes, habrá reapariciones y reservas de combate, pero con algunos cambios. La nueva línea del frente estará conectada con base de batalla. Ganarán puntos de pase de batalla cuando alcancen niveles de línea del frente y según su rendimiento en batallas. Y la nueva característica principal está relacionada con el nivel de los vehículos. Hablemos de los aspectos que harán que este modo sea más interesante. Las reservas de combate de línea del frente son una de las principales mecánicas del modo, con ellas pueden inspirar a sus compañeros y ocultarlos del fuego enemigo, además de detectar a los oponentes e infligir más daño, añadimos tres reservas nuevas y rediseñamos las antiguas, al aumentar su nivel de línea del frente ya no mejorarán las reservas, ahora hay que invertir puntos para desbloquear el acceso a ellas. Las reservas se dividen en tres categorías, las reservas de ataque brindan apoyo ofensivo, Adaptamos ataque aéreo y artillería para el nuevo formato, pero su principio funciona igual que antes. La primera sirve para contrarrestar a vehículos veloces, mientras que la segunda es mejor contra el blindaje la tercera reserva llamada campo minado es nueva, se parece al campo minado de cazador de acero, pero permanece más tiempo en el campo de batalla las minas aturden al enemigo e infligen daño, su utilización está ligada a la táctica que adopten frenar al enemigo, controlar áreas importantes o bloquear rutas de escape, las minas aliadas aparecen con un marcador no pueden dañarlos a ustedes y ustedes tampoco a ellas, verán los campos minados enemigos dentro de un radio de 50 metros, pueden destruirlos con un disparo, con ataques aéreos Artillería o con sus propias minas En este caso, se destruyen ambos Campos minados, para destruirlas El impacto tiene que ser directo Pueden detectar los marcadores De las minas enemigas con la ayuda de Sentinela y vuelo de reconocimiento Reservas de reconocimiento Aquí habrá dos reservas Antiguas y una nueva Panta... Eso, a ver, no estoy interviniendo porque la verdad que mmm, Hasta ahora lo que estoy viendo me gusta Bien, esto, quiero dejarlo claro Hay cosas que me gustan lo que no me termina de cerrar es, por ahora, quiero ver qué dice los tier 9. Es lo único que me parece que hasta puede tirar por la borda todo lo bueno que hicieron. Campominado, Centinela. Eh, hasta ahora lo que dijo me, me parece correcto. En parte es un poco de revisionismo de lo que era el modo línea de frente. Pero no, por eso cuando vea algo que me que creo que haya que intervenir, intervengo. Pero por eso no, no, es que no estoy diciendo nada. Estoy, estoy de acuerdo con lo que está diciendo el, el, el narrador. La pantalla de humo ahora es más útil. Antes mejoraba el ocultamiento y limitaba el alcance de visión de los vehículos que había dentro. Ahora ocultará a los aliados sin ninguna penalización al alcance de visión, mientras que el enemigo sí tendrá una penalización sin una bonificación al ocultamiento. Es importante saber dentro de qué pantalla de humo están, aliada o enemiga. Pueden diferenciarlas por el color del humo. Vuelo de reconocimiento funciona igual que antes Y ahora puede detectar minas enemigas Y la nueva reserva es Sentinela Que mejora de forma pasiva el alcance de visión durante la batalla Si la activan durante más de medio minuto Se convertirán en exploradores ideales Durante este lapso Un vehículo que esté quieto varios segundos Mejorará su ocultamiento Detectará los campos minados en un radio amplio Y otorgará sistema de visión del comandante Para disminuir el ocultamiento enemigo Muy bueno, me gusta, me gusta mucho La última mucho. categoría corresponde a las reservas tácticas Ahora, inspirarles brinda una bonificación mayor que a los aliados cercanos. La potenciación a las habilidades y a las pericias de las tripulaciones aliadas no cambiará, pero la bonificación para el jugador que la usa aumentará notablemente. Ingeniería sigue acelerando la captura de bases y la efectividad para bloquear una captura. Sin embargo, ya no acelera la recuperación de los puntos de abastecimiento de los vehículos. Ahora eso lo hace una nueva reserva táctica. Reparaciones de campo acelera la reparación en zonas especiales. Usar esta reserva restaura una parte de los puntos de vida del vehículo en unos pocos segundos. Además, la reserva activada reduce el daño que se recibe de los campos minados. Si reapariciones de campo está activa, no se la podrá interrumpir infligiendo daño al vehículo. Las reservas están equilibradas para favorecer el juego de cada tipo de vehículo, en lugar de que la cantidad varíe. Ahora todos los vehículos tendrán tres espacios, uno para cada categoría. Elegirán una reserva de ataque, una de reconocimiento y una táctica todos los jugadores comienzan la batalla con una reserva, accederán a las otras y las mejorarán en batalla a medida que avancen por los rangos el orden en que desbloquean las reservas depende del tipo de vehículo por ejemplo, los tanques pesados solo tendrán una reserva de ataque al comienzo luego desbloquearán una táctica y por último, una de reconocimiento las reservas principales para los ligeros, las artillerías y los cazatanques son las reservas de reconocimiento, mientras que las tácticas son prioridad de los medianos el nivel máximo de reservas depende del orden. La primera y principal se puede mejorar hasta nivel 3 y la segunda hasta 2. La tercera permanecerá en su estado básico. Así, las reservas se enfocarán en las características específicas de los distintos bueno, tipos vaya. de vehículo para brindarles lo necesario para realizar acciones efectivas en batalla. Sin embargo, la decisión final es de los jugadores. Ustedes definen qué reservas utilizan. Las nuevas reservas generan muchas soluciones y tácticas nuevas. Pero la siguiente característica cambia el juego aún más una nueva incorporación a los vehículos de línea del frente en la a nueva ver. línea del frente podrán jugar en vehículos de nivel 9 no desde el comienzo pero sí a medida que avanza la batalla todos los jugadores empiezan en vehículos de nivel 8 cuando el equipo atacante captura al menos una base de la segunda línea, se habilitan los vehículos de nivel 9 para todos los jugadores al mismo tiempo al reaparecer. Los jugadores que pierdan sus vehículos podrán darle una segunda oportunidad a su equipo. La posibilidad de cambiar de nivel de vehículo permitirá que los defensores se reagrupen y contraataquen. Esto aumentará la diversidad y la intensidad de las batallas, además de añadirles más profundidad. También tendrán una nueva oportunidad para usar los tanques que recibieron en expedición y fase de batalla. Podrán alquilar vehículos de nivel 9 como lo hacen con los de nivel 8. Todos los vehículos estarán disponibles desde la primera etapa. Pueden alquilarlos con créditos y recibirán otros dos tanques de nivel 9 sin costo a la Alcanzar nuevos niveles de línea del frente El garage de línea del frente Se dividirá en dos niveles No olviden elegir y equipar los vehículos De ambos niveles Sin embargo, si su objetivo es ganar Tantos créditos como puedan Pueden luchar únicamente en tanques premium De nivel 8 La economía del modo les permitirá ganar créditos En vehículos de nivel 9 Línea del Frente 2021 supondrá nuevos horizontes en batallas a gran escala. Habrá tácticas excepcionales y ataques feroces. Combinaciones de reservas aliadas y contraataques enemigos. Ataques sí. temerarios tras las líneas enemigas y ayudas inesperadas no de aliados aparentemente de No derrotados. lo veo, no lo veo, pero no sé. Podrán... Tampoco quiero decir una cosa tan tajante y decir que... Que, que cagan en modo no, no, no quiero ser así Porque realmente capaz que lo juego Y cuando lo juego me gusta Digo, ah bueno, no está tan mal implementado En principio, a priori Antes de verlo A mí no me cierra ¿Bien? Es como, yo lo que siento es que por ejemplo Decían, bueno, che, tenemos estos tanques Que los pibes ganan O los tanquistas ganan eh, Me refiero a los tier 9s de, de recompensa El phase one el Charfuter, este, aquel ¿Y a dónde los metemos? Dónde? Busquemos un tacho a dónde meterlo. Bueno, de de frente. Ya está. Si sí, después no nos, no nos molestan diciendo que, eh, pero ganamos los Tier 9, ¿a dónde los metemos? Sí, en batalla, siempre contra Tier 10, Tier 9, no sé qué. Eh, o se había un lugar <coughs> donde se puso tranquilamente y, y más relajado, por decirlo así, a los tanques premium eh, con matchmaking limitado. Es decir, puedes ver uno hacia arriba. Bueno. Ya está. Listo. Ni para eso ahora. Porque te van a venir con tier 9. Vos estás defendiendo. Te van a venir en tier 9. Y con el... ¿Qué cree que haga? O sea. Con 186 de penetración. Seguro que al face one le... Sí, está bien. Pero el chance se te va a poner a torretear. Y seguramente va a entrar con 180. Pero ni en el chasis creo que le entro, si te la angula. No sé. Yo, en principio. Mi opinión es que no lo veo. Eh... No, no, no, no, no. No lo veo bien. No me parece bien incluso. No, no me parece... No, y, y, ojo, estoy pensando como atacante y como defensor Yo atacante, me saco un tiro 9 Es que tenés mucha ventaja contra algunos tirochos Y más contra los tirochos de la vieja escuela Que bien Yo cuando jugaba línea de frente jugaba muchísimo Muchísimo, muchísimo línea de frente Es lo que más jugaba el WOT en el año Creo que jugaba más línea de frente que, la, que randoms en el año eh, La diversión era sacar los tanques que tenés eh, Lleno de polvo en el garage Porque no lo usás Nunca, el Bulldog, el M49, el el Zenlach, otro ligerito tier 8 inglés que las la random ni las saqué porque Olvídate, está muertísimo. Pero acá te, te podías dar ese lujo. Ahora, con un tier 9 que tiene más visión, que tiene mayor penetración, que tiene... Es que, que el tier 9 está hecho directamente, es funcional contra tier 10. O sea, el tier 9 es el único que le da batalla cara a cara a los tier 10. Encima... Como defensor, olvídate que te van a spamear oro. O sea, te van a entrar en todos lados. El Five One tiene 3.40 con hit. No sé, pero... Eh, esta es mi forma de pensar. Esta es mi forma de verlo. Para mí no va. Pero, eh, en conclusión... No quiero ser eh, del todo tajante. Repito. Quiero verlo después eh, el modo en sí mismo. Quiero verlo ya ejecutándose y participando. Y ahí sí seré tejante y diré lo que realmente me parece. Si me parece que es una cagada, lo voy a decir. Y si me parece que está muy bueno, lo voy a decir también. Eh, yo soy de los que de, los que buscan el equilibrio. En el sentido de, como decía recién, si está bien, hay que decirlo. Che, la verdad que está muy bueno. Como dije recién, campo minado. Eh, me parece que está, que está bueno. Sentinela, me parece que está bueno. Le da otro... otro otro tipo de, de, de perfil al juego, tenés que pensar, tenés que ser más táctico en cierto modo. Pero pero sí, ¿no? Entonces después ya que directamente van a sacar ovnis que, que, que, que, que tiren rayos láser a los que defienden, entonces ya no. Está, para mí el modo estaba muy bien como estaba, era muy entretenido, mucho más que cazadores de acero, para mí no, aunque la mayoría tal vez no esté de acuerdo conmigo. Pero... Quiero dejar en claro que, en principio, no estoy de acuerdo con la decisión de que metan otro nivel de tanques porque, ya te digo, los tieres 8, 8, con matchmaking limitado, ya están de por sí muy castigados en el juego, en las randoms, porque hay muchos que están muy desfasados. Yo el logo acá lo he usado un montón, eh, eh, ¿qué te puedo decir?, el IS-6 lo usaba un montonazo, porque como en las random casi no lo uso mucho, le saqué la segunda marca y lo dejé ahí porque me costó horrores. Eh, te, el Bulldog, el M41 creo que es, el Bulldog alemán, el ligero de tier 8, eh, también lo usaba mucho acá porque en las random para mí no, no está bien porque es muy grande, es más de un medio y te llega a agarrar un ligerito de tier 9 o tier 10 en una random de tier 8, vos con tu Bulldog te es que está muertísimo. Sí, tiene un gran rango de visión, pero hoy en día no. Por más que tenga un gran rango de visión Puedes tener un cazatanque atrás de un arbusto Que no lo vas a detectar Y el chabón te va a meter 800 un tiro Y ya está, listo No, estás, estás muerto El Panther 88. Tiene 217 de penetración Por eso lo uso Acá lo usaba, pero un montonazo eh, Y después tanques divertidos El burrasque lo usaba acá, pero hoy Burrasque Está bien Contra tier 9, tier 10 A veces en las randoms hacen grandes partidas Pero es que... No sé Es que otra vez va a tener que ves los tier 9 y vas a tener que spamear oro como si no hubiera mañana no sé, la verdad es que no sé, no sé no yo igualmente digo, en frontline así como en las random, tiro oro para no, para, digamos, porque me es más práctico como siempre digo <coughs> por, si me lo puedo permitir, tengo los créditos necesarios tengo cuenta premium y eh, y me, me lo puedo permi permitir, ¿no? de tirar eh, oro, munición hit o APCR, lo que sea munición premium lo voy a hacer. porque voy a tirar AP? Si puedo tirar una munición que va más rápido y penetra mejor. Ahora, si no tengo un crédito... Y bueno, sí, está bien, tiro AP. Ahora, en este modo en particular... No te tiro una munición de oro, pero ni directamente hago automático. En el garaje saco todo el oro, saco todo el oro, saco todo el oro, saco todo el oro de todos los tanques. Y con lo que voy es puro AP. 100% AP. Depende del tanque dejaré... 4 o 5 explosivas o 6 explosivas. Depende si, si es... Un tanque que, que, que con un cañón más gordo dejaré más explosivas para resetear la base y resetear esas cosas. Pero si no, por lo general te voy full AP con, ya te digo, 5 o 6 municiones explosivas. Pero bueno, amigos, nada. Me encantaría que ustedes me dejen en los comentarios qué piensan ustedes, cómo lo ven, si les gusta esto del Tier 9, si les parece tal vez, yo ya te digo, esto es una opinión personal mía, que tal vez eh, el 99% de la gente no lo comparte y les parece bien que metan tanques de nivel 9. Yo pienso... ...en todos... ...tenemos tanques que están bien de tier 8... ...y hay tanques que no están tan bien... ...y los tanques que no están tan bien... ...otra vez lo tenés que dejar en el garaje sufriendo ahí... ...que no, no lo vas a poder jugar... ...no sé... ...qué crees que te diga... ...y además es solamente para los atacantes... ...o sea que... ...si defendés... ...supongo que no... ...porque el, la, la intención es darle un empuje... ...ahora ya te digo... ...repito lo que dije antes... ...podés darle un empuje... ...o darle más fuerza al ataque... ...de los atacantes... ...valga la redundancia... De otra forma. Dándole más reservas. Dándole dos ataques aéreos más. Eh, no sé. Algo así. Se me ocurre. entendés? Activándole una, una reserva más, por ejemplo. Pero bueno. Nada. Nada, amigos. Eh, muchas gracias por estar ahí. Déjenme en los comentarios. dejase like, suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.